Hoy les mostraré el punto de venta móvil para Retail de LibreDT utilizando un lector de código de barras. ¿Cómo funciona? Acá tenemos nuestro lector, nuestros productos, vamos a ir escaneando los códigos de los productos, los cuales irán apareciendo en la pantalla. Ahora para imprimir nuestra boleta debemos presionar el icono de la impresora. La boleta se imprimirá e ingresará automáticamente.